Todos los días que salgo a la mañana acá al balcón siempre hay abejas volando de un lado para el otro. Hoy me despierto, me levanto, vengo para acá y me encuentro con esto. Ah. Abejas muertas, tiradas. ¿Dónde más? Acá hay otra. La pobrecita quedó ahí. Estará viva. Está muriendo ahora. Todavía está viva. ¿A dónde más? ¿Cómo puede ser esto? Y si nos fijamos en el cielo... ¿Qué vamos a ver? La HARP. La HARP. A full... Harpeándolo todo. Y si nos ponemos a ver... Empieza de ahí... Para acá. En el horizonte... No se ve, Harp Empieza de ahí Para acá ¿Mm? Vamos a ir al piso de arriba A ver cómo se ve todo esto desde arriba Otra más Por acá Así que ya llevamos A ver, esto está viva ¿Estás viva, viejita? Todavía están vivas Pero están muriendo ¿Por qué tantas abejas muertas? Vamos a ir arriba Acá estamos en la parte de arriba Y me he encontrado con esto Otra más Vamos a ir arriba A ver qué pasa Vamos a subir por la escalera ¿Qué está pasando abejita? Contanos a ver ¿Qué les están haciendo? ¿Mm? ¿Qué les están haciendo? ¡Por Dios! ¿Qué nos están haciendo? Parecía que se iba a anular. Pero... En realidad... Hay una terrible jarpeada arriba nuestro. Como si lo estuvieran haciendo dedicado a nosotros. Nubes en barras. Así que bueno, ahora ya podemos sacar una conclusión. De por qué se están muriendo las abejas del planeta. Esto es algo que tenemos que detener montando las famosas antenas tesla las podemos montar acá y bueno vamos a por lo menos emitir nosotros una señal que no sea la señal que ellos están intentando hacer otra de las cosas fue que esto lo descubrí por haberme salido a fumar un cigarrillo a la terraza porque eh, con Daniela empezamos a discutir de la nada. Me puse un poco nervioso, salí a fumar un cigarrillo afuera y me encontré con esto. Con las abejas muertas. ¿Qué es lo que está pasando? Nos aparecen a los dos unos nervios de la nada. Y es más que obvio. ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a detener esto? Todavía está por verse. Pero herramientas tenemos. Tecnología Tesla para detener el genocidio que se nos viene el vecino vamos a ver qué hay en el vecino ahí estoy viendo algo en el piso otra abeja otra abeja más y allá otra más y más allá otra allá abejas muertas por todos lados ya sabemos quién está matando las abejas y con qué lo están haciendo yo le echaba la culpa allá se nota el pedazo de antena que sobresale para producir fenómenos de mucha cantidad de potencia podemos usar una bobina calibre 3 milímetros donde le habremos dado 300 vueltas en un núcleo ferromagnético. Este núcleo ferromagnético puede ser de varillas de soldar cobre. Tenemos que chequear con un imán que se le pegue débilmente cuando vayamos a comprarlas. Esto es alambre de cobre de 3 milímetros esmaltado y tiene para este calibre 150 vueltas y luego 150 vueltas encima. Por lo tanto, este, alambre, este extremo no debería estar acá, sino debería estar acá. Porque la bobina, dijimos, que vuelve a bobinarse encima de ella. Volvemos a bobinar y ahí sí que sale... Hice cualquier cosa, ¿no? Bueno. Pero se entenderá que hemos bobinado 150 y 150 nosotros por acá vamos a poner la corriente de una batería de 12 voltios. Esta corriente vamos a conectarla al positivo, pero el negativo, que es muy importante que observen esto, va a ir desconectado, en el cual vamos a conectarle un conmutador electromecánico. Un conmutador electromecánico no es otra cosa que una rueda con cuatro contactos y dos carbones. Pueden ser carbones, pueden ser lengüetas. Entonces, cada vez que el contactor esté cerrado, la batería va a completar el circuito y la bobina va a generar el campo. Luego, cuando el contacto esté abierto, la bobina se va a descargar. Digamos, el campo se va a colapsar y esa energía se va a descargar a lo que nosotros pongamos en este lugar, que es lo más conveniente es poner un capacitor. Este capacitor puede ser un frasco revestido de papel de estaño por fuera y por dentro. Nosotros aquí ya tendríamos una ganancia de energía con respecto a la que estábamos poniendo en la bobina. Las utilidades prácticas de este dispositivo son varias. La primera, vamos a intentar agarrar en la energía que hemos acumulado en este capacitor producto del volumen que colapsó y disruptió una partícula fundamental de aéter que descargó magníficamente su poder. Ese poder fue cargado en este acumulador llamado capacitor o jarro de Leiden y luego podemos clavar en el piso, o enterrar mejor dicho, un, una chapa de hierro y luego podemos llevar esto a una altura y ponerle una esfera hueca de metal. Nosotros ahí vamos a poner un spark gap, ...para generar una chispa. Esta chispa va a hacer entrar en resonancia la energía fría... ...y la energía fría, una vez que entre en resonancia... ...los paquetes de energía magnético van a ser desplazados para la Tierra... ...y los paquetes de energía radiante van a ser desplazados hacia el aire. De esta manera, aquí se van a crear un anillo... ...y aquí se va a crear otro anillo. Entonces vamos a poder transportar por aire la energía que nosotros estemos sacando del campo colapsado. Si queremos más energía, otra cosa que podemos hacer es este volumen de energía que hemos obtenido a través del colapso de este otro, podemos volver a colapsarlo. Entonces le ponemos dos capacitores y hacemos colapsar el campo nuevamente que se rompa en dos. Este campo puede ser... Utilizado de muchas maneras, porque aquí es donde se abre el muro de Bloch. Digamos, esto es una situación un tanto complicada para la persona que viene de la academia, que no va a entender qué es lo que sale de acá, y la persona que bueno, ya incluyó el esoterismo dentro de la ciencia a través del modelo de la disrupción subatómica de la éter, comprenderá qué es lo que se abre acá acá se abre el infinito y las posibilidades son muchas. Por ejemplo, podemos poner una bobina de 30 vueltas calibre 3 milímetros y el infinito va a detectar esta bobina como resultado del colapso de estos dos campos. Estos dos campos se van a restablecer en esta bobina y van a Digamos, lograr un punto medio entre los dos campos que se están, digamos, reparando. Nosotros acá en paralelo vamos a poder poner muchas lámparas. Y las lámparas van a entrar dentro del ticket, podríamos decir, de la reparación del volumen roto por los dos capacitores. Podemos poner todas las luces que nosotros queramos. Y el volumen roto para repararse va a tener que hacer encender todas las luces que nosotros pongamos o todos los motores que nosotros le pongamos. Si esto, digamos, alguien lo hace y no le funciona, es porque tiene que sintonizar estos dos capacitores. Y de no ser posible sintonizar estos dos capacitores, deberá sintonizar la bobina. Uno de estos dos extremos tendrá que ir probándolo más adentro, hasta dar con un punto de bobina que corresponda a la reparación del volumen. Viendo el calibre del alambre de cobre que podemos usar para hacer la primera bobina. En este caso son más de 3 milímetros, esos son 3 milímetros y medio, y bueno, 300 vueltas, en un núcleo que tenga ferromagnetismo en el interior cuanto más finito mejor o sea, que los alambres cuanto más finitos mejor acá podemos poner este tipo de alambre como también podemos poner varillas de soldar cobre a ver si podemos sacar ahí está bien, como verán es un buen manojo, ferromagnético. esto es alambre galvanizado, y en este caso tenemos solamente una vuelta y otra vuelta más, dos vueltas, porque para 3 milímetros y medio viene bien dos vueltas. Si nosotros ya empezamos a usar un alambre más fino que 3 milímetros y medio, mm, imagínate 2 milímetros y medio... Ahí ya tenemos que hacer 100, 100 y 100. Tres vueltas. En cambio, para 3 milímetros y 3 milímetros y medio, con dos vueltas va a estar bien. Ahí tenemos la cocina de inducción. Ahí tenemos la carga fantasma de lámparas. La bobina panqueque. 28 vueltas. Ahí tenemos... El espécimen que hice ayer, totalmente horrible, y se me pasó de las vueltas, hay como 50 vueltas. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el capacitor variable, hecho con tubos, con tubos de PVC y forrado con papel de estaño. Entonces, bueno, estos serían los capacitores variables. Ahí vamos variando la capacitancia. Muy bien, tubos de PVC. Bueno, entonces acá tenemos el modelo principal, prototipo número uno, para abastecernos de energía fría. Eh, a esta bobina se le engancha un conmutador electromecánico. El conmutador electromecánico no es otra cosa que una pieza redonda que tenga los contactos metálicos. En este caso estamos viendo un modelo, una prueba mejor dicho. Y en este caso estamos viendo el que ya ha sido usado. Como verán tiene las marcas de los carbones. Bueno... Esto se pone acá, y acá están los carbones, a ver si podemos, tenemos que taparle el fondo, ahí está, le tapo el fondo, y así hace foco en los carbones, pero bueno, no lo hizo, a ver de acá. Bueno, ahí tenemos los dos carbones, que son los que hacen contacto en la rueda. Acá están las marcas de los carbones. Bueno, qué tenemos acá un motor de taladro, al que estamos también alimentando, por otro lado, un sensor. Este sensor tiene un imán, un imán de neodimio, para contabilizar las vueltas a través de este sensor bien así que tenemos por un lado el motor y por el otro lado el sensor cuenta vueltas eh, bueno a este motor también se le ha colocado un medidor de rpm este sería la parte del contactor electromecánico llevado a su máxima expresión ¿Mm? Se puede hacer así, se puede hacer más simple. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el Spark Gap con las ruedas para poder configurarlo en su longitud de onda para encontrar la, la disrupción correcta para hacer resonar la bobina. Entonces, bueno, esta, esta, estas esferas son... De las puertas, acá en España se consiguen este tipo de cositas, así que bueno, esto es de las puertas. Bueno, y acá tenemos los dos contactos listos para ser puestos. Y acá le podemos dar la dimensión, la longitud a la chispa que queramos. De paso las esferas van a modular la chispa para que la chispa sea sinusoide. ¿Mm? Con esto modulamos la chispa para que sea sinusoide, como lo hacía Marconi en sus momentos para transmitir radio. En este recipiente eh, se encuentra una bobina también de 3,5 mm de calibre, núcleos de aire sumergida en aceite mineral. Vamos a ver si con el sol podemos llegar a ver la bobina. Ahí se puede ver un poquito que está dentro la bobina. Bueno, este aceite, al ser mineral, lo que hace es volverse un superconductor en el momento que el equipo ha abierto el dominio magnético del muro de Bloch. Por lo tanto, bueno, acá tenemos parte del equipo para... Eh, bueno, investigar acerca de esto de la energía fría y sus alcances.